¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo ha ido la mañana? Muy bien. Han pasado otros alemanes que se para Monteperdido. Los pringados estos iban en chanclas. <risa> estos gachos están para allá. <risa> bueno, si hay que rescatarles, a mí me mola el helicóptero. ¿Te imaginas? Una vuelta en el helicóptero. Jo, ya estaría guay. Jorge, ya sabes que llevamos dos años que las cabricas no salen flojas. Bueno, yo las veo mejor últimamente, están más contentas. Ya, pero no es eso. Lo que sacamos no nos da ni para comprar comida. Y no te he contado todo. Llevo meses pidiéndole dinero a tu tío Carlos. Me ha dicho que si queremos, podemos irnos a Zaragoza. Y que yo trabaje en su tienda. Le he dicho que sí. ¡Escúchame, no son papi. ¡Que no cuentes, milongas! ¡Que aquí estamos quedando! Te... ¡Abre la puerta! ¿Me pasas el asadón? Sí, espera, lo tiene Jorge. ¿Jorge el asadón? Jorge, Jorge, me ¿has dado ¿no? Sí, hola, buenos días. Richard, bueno. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí. Oh, ¡Wow! Menuda huerta que tienen trabajando aquí, ¿eh? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo ecológica. ¿Ecológico? Ah, sí, todo ecológico, sí. ¿Les gusta o qué? Sí, mucho, mucho. Bien. ¿Cuánto tiempo tenéis la huerta aquí? Ah, un, más o menos unos seis meses. Desde que llevamos aquí. ¿Qué? ¿Se animan a tomarse un tesito o qué? ¿Y el de aquí, de la tierra también? No, bueno, aquí solo Sí. Talizas. Aquí solo lo de la huerta. Bastante. Qué bien, gracias. Me Nada. encanta cómo tenéis todo, ¿eh? Recién pintado, ¿no? Yo, eh... ¿Esto estaba muy destruido? Uf. Uf. ¿Esto era una selva, ¿o? Ah, sí. sí, pues sí que habéis trabajado, sí, ¿eh? Yo he venido al Siros que oye y habéis recibido alguna ayuda ayuda Ay, ayuda a la nuestra si lo que dices son ayudas los oficiales no las hemos pedido hola hola sí. bueno yo soy Luna bueno no nos hemos presentado yo soy Danilo López y él es eh, Richard Van Vandermeer Richard Richard es el dueño de esta casa y yo soy asesor legal <risa> No pongan esas caras. Tranquilos. Mi padre compró esta casa hace muchísimos años y yo me he enterado hace poco pues, que la tenía. ¿Y qué venís a echarnos o qué mierda es esta? No, no, no, no, no. Yo estoy maravillado con todo lo que habéis hecho aquí. No quiero echaros. ¿Para qué? No quiero nada malo. Richard y yo hemos hablado y hemos llegado a la conclusión de que lo suyo es que pagáis un alquiler. No tiene por qué ser nada demasiado alto, pero creemos que es necesario para que regularicéis esta situación. Espera, o sea, a haber un alquiler por una casa en ruinas que llevaba siglos abandonada y que te importa una mierda. Ya. Pero es nuestra. Bueno, de Richard. Mira, no se trata de discutir. Nuestra propuesta es que pongáis un precio y seguro que llegamos a un acuerdo. Tenéis un mes para hacer una propuesta. Si no, seremos nosotros los que fijemos el precio. Adiós. Vale, ya, tronco, no podemos seguir así. ¿Qué es esto? Joder, no hablamos, estamos acojonados o tensos. Discutimos por cualquier mierda. Si hasta el huerto está más mustio. Eh, cuidadito con el huerto. Chicas, Luna tiene razón. A ver, si hay diferencias, estamos para solucionarlas. Además, hay que ver qué hacemos con el alemán ese. Hombre, podríamos dejar que eso negociara con él. Si la viera negociando con Luis del bar. Hombre, habría que poner un precio bajo, porque no le vamos a pagar de más. ¿Pagar? Estás flipando, pero si ni siquiera sabemos si es el dueño. ¿No? Bueno, yo qué sé, pero es que no vamos a pagar a un JEPA. A ver, aunque sea el dueño, no vamos a pagar. Vaya, pensé que las cosas se debatían. Uy, uy, uy. Chicos, hay un problema, ¿eh? Un problema de comprensión. Yo, bueno, no sé vosotros, pero creo que en esta situación ahora no vamos a sacar nada. Bueno, ¿qué bueno, hacemos? ¿Lo dejamos para después como todo? Lo que tendríamos que hacer es una cura de tanto mal rollo. Últimamente se nos han venido un montón de cosas encima y, y míranos. Una fiesta. ¿Cómo? ¿Una fiesta? Claro, invitamos a la gente del pueblo y del valle y nos relacionamos, ¿no? ¿Qué tal? Ay, nada de asamblea. Están en una semana, por favor. Y allí hablamos. Claro que sí, y nos ganamos a la fiesta a la gente del pueblo y en caso de mal rollo, pues yo qué sé, pues nos tenemos de nuestro lado, ¿o no? Bueno, ¿Eh? Eh, no lo dice por eso, ¿eh? Sí, claro, si sí, ya te vamos pillando, Zoe, ya te vamos pillando. Vamos, vamos. Hombre, no sé. Toma. No sé, hermano, esto está muy jodido, hombre. Esto no nos alcanza para comer nosotros y para llevarle a Luis. ¿Cómo estamos gestionando el dinero de Luis? Eso se está yendo todo. Hay que comprar la leche, los huevos, cosas para la casa. Ah, yo no sé, hombre. ¿Es ¿Algo que tenemos que hacer? Marcelo, vaya ejemplo de honradez. ¿André, hermano, ¿Qué es esto del marido de la alcaldesa? ¿Qué se es está podrido en billete? Ese man tiene más pasta que hortalizas. Ah, como se si nota que nunca ha pasado hambre, hermano. ¿Eh? Después vamos a los. ¿Qué es ¿Y cuando hemos sacado? No me jodas. No me jodas. No. <risa> Vaya que ropa, <carrupa>, no, que ropa, <risa> ya, ya ya está. Sí. Nada, es que bueno. Pues vivimos en el pueblo de al lado. Queremos conocer más gente, entonces hacemos una fiesta esta noche. Ah, muy bien. Y... vamos? chicos? Bien, pues ¿Qué? nada, que nos estábamos dando una vueltecilla que esta noche ya sabéis que es fiesta. qué fiesta. Vendréis, eh, hombre, no, no falléis. No, en la no, plaza vale. del pueblo. ¿Lo veis? Mira, me saqué ya casi cada allí. En esa borda me crié yo. ¡Hala! ¿Te recuerdas, no? Ya te digo, lo menos hace 10 años que no voy para allá. nos pues tenemos que ir un ratito, por lo menos. ¿Tenemos tiempo? No, no, ¿para qué? ¿Qué va? Hablar de la fiesta, por ejemplo. No, si además no sé ni quién vive ahí, lo menos quedan tres o 4 cabras. Nah, es que estábamos organizando una fiestecita y estábamos invitando a la gente del valle, digo, y a lo mejor... Ah, bien, bien. <risa> es que yo viví en esta casa de pequeño, ¿saben? Sí. Ah, sí. ¿Sí? No conocerán a Ana Horacio. Horacio. ¿Horacio? Sí, Horacio. Horacio Garcés. Claro, hombre. Actor es el hijo de Horacio Garcés. Sí, sí, yo te conocí de pequeño, claro. Mira por dónde. Anda. Y nada, una cosica, podría visitar la casa. Siempre sí, sí eh, Faltaría más. Venir, Venid con nosotros. ¿Qué? Encontrarás un poco cambiado, ¿no? Y tanto. ¿Puedo? Siempre hombre, sí. Echa un vistazo. Es que estaba viendo de qué material estaba hecho. A mí me gustan mucho los baúles, a usted que yo tenía uno igual de pequeño. ¿Todos y... nos vamos? No, pero, ¿tomáis algo, no? ¿Un cafelito, por lo menos? No, mu Muchas gracias, ¿eh? Siempre un cafetico. No, faldón? gracias, ya nos tenemos que seguir con la tarea. Muchas gracias. Gracias. Pues, bueno. Hasta luego. Pues nada, no, hasta otro día. ¿Ya? Un rato vengo a por los hielos. Estarás por aquí, ¿no? Hasta que no me toque la lotería, sí. porque por qué se te han callado hoy? Eh? conciertico majo, ¿eh? ¿Os has cascado <risa> ¡Pero macho! ¡Pero muy bien! Eh, para los dos, ¿no? Alba, mm. Albita eres la hostia? No, no, no, Luna, no, no sí, sí. Bueno, buenas noches Queríamos pedir ayuda a Alba Torres Una coleguita de las que ha montado aquí Ha hecho que todo esto juega para adelante Así que, Albita, por favor vente aquí a pero sabes lo importante que sería para mí que estés ahí conmigo André. André. André. André. André. André. André. Eh, bueno bueno eh, todo esto es muy muy privado no pero aprovechando que no está la tele, lo, lo voy a compartir con, con vosotras. Es algo que he escrito esta tarde y, y, y ya. A ver. Es extraño reinventarse al mundo desde el Terramen. Reconstruir sobre piedras afiladas que fa' antes fuera en casa de Ans no tú. Cuando dio cosas preciosas y dio barbaridades, las fos fatigadas fins algún sens. Para nuestro desterramiento, hasta de nueva terra, para la nuestra fértil horta. Ya. Yeah. ¿Qué había tomado? Pues no sé, lo de siempre ¿Necesitas saber qué había tomado exactamente? ¡No animarlo! ¿no? ¿Qué Hermoso, Luis, Luis. Venite, hombre. Venite ¡Venite rápido, hombre. Luis, buenas. ¿Qué pasa? Luis, necesitamos un médico. ¿Dónde hay uno en el pueblo? La primera calle a la derecha, la última casa. Muy bien, vale, gracias. ¿Pero gracias, qué ha pasado? Hombre, no, ¿Qué? luego te lo explico, hombre. Luego te lo cuento. ¿Qué dice? Lleva la Lleva la puerta, ¿Qué? ¡Por favor! ¡Abrir, hombre! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Por favor, Por favor. Abid, hombre.